Hola, mi nombre es Allison, tengo 11 años y vivo en la ciudad de Armenia, Quindío. Quiero hablarte de la vocación STEAM. Son áreas de ciencia, tecnología, ingeniería, arte e incluso matemáticas que nos ayudan en nuestra educación para encontrar lo que realmente nos gusta. Gracias a las mujeres de ISO, Capítulo Colombia, me han orientado a buscar mi verdadera vocación. Antes no me llamaba la atención la tecnología. Pero después de encontrar todo lo que puedo llegar a realizar, mi sueño de integrar las fuerzas militares y ayudar a mi país ante las amenazas en internet, es ahora mi proyecto de vida. Te invito a que te unas a este proyecto de Vocaciones Team. ¡Hasta pronto!